soy Malin Johnson y aquí estamos por la convergencia México mejor sin TTP y soy parte de la remaltera mexicana de acción frente al libre comercio y no queremos el TPP por muchas razones, es un acuerdo muy grande, son eh, 5.500 páginas, entonces tienen 30 capítulos, pero uno de los claves en el acuerdo es que va a haber tribunales supranacionales donde las empresas, las corporaciones transnacionales pueden demandar a los Estados Naciones por ganancias futuras, perdidas ganancias de ganancias futuras entonces este es uno de los puntos más horríficos, podría ser que por ejemplo si sí, México dice que no, esta empresa minera no puede extraer aquí la, eh, el, bueno, el metal que quieren extraer por cuestiones medioambientales, sociales o lo que sea. Y después, entonces, la empresa puede demandar al Estado mexicano para de las pérdidas que iban a ser en el futuro, ¿no? de las ganancias por millones y muy millones de pesos. Y también vamos a ver como en el sector agrícola tenemos, pues ahora ya estamos con estas, unos con el maíz, pero tenemos otros productos, granos básicos de Australia, por ejemplo, que están en el acuerdo. Es un acuerdo entre 12 diferentes países, Australia es uno de ellos y ahí tenemos el trigo, el sorgo que también sembramos aquí en, en México y también tenemos en Vietnam donde tienen el, ca, el café, la variedad <coughs> perdón, robusta que es una variedad que, con rendimiento mucho más alto que la arábica que tiene mejor calidad que sembramos aquí en México entonces tiene un rendimiento más alto, entonces va a amenazar nuestros campesinos de café y también tenemos los eh, del arroz, el arroz ahora, actualmente, actualmente estamos importando 80% del arroz de Estados Unidos pero realmente con este acuerdo también vamos a tener el arroz barato de Vietnam, porque Vietnam controla unos 10% de todo, el mercado de todo el mercado internacional del, eh, del arroz. Entonces hay varios puntos ahí. Y también el otro punto es que vamos eh, ratificando el TPP, implicaría que también estamos ratificando el UPOV-91, lo cual implica que va a ser ilegal para los campesinos mexicanos intercambiar las los semillas, bueno, sobre todo los de, patentes, pero sí, toda, hasta ahorita es, todavía pueden, como tradicionalmente hacen, intercambiar sus semillas, pero con la ratificación de este acuerdo, de este tratado, pues no, ya no van a hacer, poder hacer eso. A ah, la aprobación de Jiménez. ahora estamos, pues lo que vamos a hacer ahora es entrar a, a entregar este informe a los senadores. ¿Por qué no deben ratificar el TPP? Porque si lo ratifican, pues, eh, primero ya está firmado, firmaron en febrero, pero si sí, tenemos dos años en ratificarlo y ahora pues, van a hacer las discusiones en el, en el Senado con mesas de discusión y después a ver si lo van a ratificar. Desafortunadamente ya la mayoría dice que sí lo van a ratificar, pero... Bueno, si tiene que ratificar el 85% de todos los países, de todos los 12, de, del PIB to, total de todos los 12 países que están en el acuerdo, entonces si no se ratifica dentro de dos años, si se ratifica el 85%, pues ya va a entrar en vigor pero Estados Unidos es el 65% de todo el PIB, de todos los países, entonces pues, las elecciones en Estados Unidos son fundamentales también para, para este, por decir si va a entrar en vigor o no. Entonces vamos a ver, hasta ahora bueno, los dos, Clinton y Trump, dicen que no lo van a ratificar, pero después es como en general en Estados Unidos están, hay un medio ambiente en contra de los tratados de libre comercio, lo cual ha, ha pegado duro también a Estados Unidos, a los trabajadores de su producción agrícola de pequeña escala, entonces no van a decir que lo van a ratificar ahora, pero después de las elecciones vamos a ver qué hace, ¿no? Con Trump quién sabe, nunca se sabe qué va a pasar con este, eh, esta persona, pero y con Clinton lo más probable es que sí lo va a ratificar porque sí representa todo el capital financiero, el capital transnacional. Entonces pues sí vamos a ver y esperemos que, que no se ratifique y pues eh, vamos no al, mejor en México mejor sin TPP.